Esta semana nos vamos a ir al Escorts Valencianes, donde por fin se ha hablado del cannabis. Allí todos los grupos políticos, menos el PP, han aprobado una iniciativa por la que se instará al gobierno central a que realice los cambios legislativos para regular el acceso al cannabis terapéutico y su autocultivo. En la sesión pudimos comprobar que nuestro canal es visitado por políticos como Juan Zaplana del PP. Miren, en declaraciones a Telemarihuana, pero, señor Zaplana, marihuana televisión, no telemarihuana. Parece que no ha prestado suficiente atención a nuestro canal. ¿O entiende algunas cosas al revés? Si no, no sé cómo puede decir esto. Miren, yo creo que este tipo de emociones son peligrosas porque hacen apología y parece que dotan de normalidad y minimizan temas muy delicados como es el uso y el consumo de las drogas. Y deberíamos tener cuidado porque el, el cannabis, también, presidente, les guste o no les guste, ...es una droga. Gracias, Como una triste canción antigua... ...que cada vez menos gente quiere bailar. Tenemos que superar... Eh, la, ...el debate... ...de prejuicios morales... ...y de reproches... ...y pasar a hablar de racionalidad... ...de evidencia científica... ...pero sobre todo de, de derechos humanos. Desde Ciudadanos entendemos... ...que es necesario ofrecer una respuesta... ...a un asunto que vive en la incertidumbre... ...a una incertidumbre permanente... ...y que se encuentra entre el limbo mínimamente legal... ...o no penado y lo directamente ilegal. Nosotros volvíamos a andar en ya... ...y pensé que andar en ya... Eh proteger a los usuarios terapéuticos, pero también para defensar el derecho individual de, de las personas. Voy a mandarme porque van regular también, que es parte y regular, el autocultivo y las asociaciones de usuarios de cannabis. Es necesaria la intervención con políticas eficaces. Insisto, hay países donde ante el vacío terapéutico existente han regulado o están regulando el uso terapéutico del cannabis, cumpliendo con criterios de calidad. Asimismo, en algunos de estos países, los usuarios terapéuticos pueden autocultivar la planta. Porque el cannabis es una droga, no es un prejuicio. Genera dependencia, genera atenciones en urgencias y en ocasiones genera la muerte. Acabado el pleno, pudimos hablar con los portavoces de los grupos políticos y con representantes de la sociedad civil que no se quisieron perder el acontecimiento. Hay quienes dicen que en el patio de la escorts olía marihuana, quizás por eso no encontramos al portavoz del PP. También hay que comentar que el doctor Ignacio Subías del PSOE sí que acudió a que le entrevistásemos, pero por falta de tiempo no pudimos hablar con él. Hay que regular, será mejor que mirar para otra parte o que comprar en el mercado negro. ...creo que hemos de ser capaces de hablar sobre políticas de drogas... No sobre drogas, sobre políticas de droga. Es un mensaje muy claro que lanzamos al nuevo gobierno de Pedro Sánchez para que eh, tome cartas en el asunto. Durante los 35 o 38 años de democracia, ni un partido ni otro ha tomado ninguna medida, a excepción de, de, de medidas coercitivas. Entonces yo creo que eh, hay una demanda social de que esto hay que, hay, que, hay que regularlo. Solo se ha auto excluido el Partido Popular. Además, el Partido Popular se ha auto excluido eh, con un discurso absolutamente antiguo, rancio. Es una pena... Es una una pena que ustedes banalicen este debate, porque hay muchos niños muchos niños en una edad muy temprana, y usted es padre de niños en una edad muy temprana, que pueden caer en la dependencia de las drogas. Y escuchar hoy lo que, lo que el PP dice sobre esta sustancia pues nos ha dejado un poquito hundidos, pero vemos que los demás partidos han sabido defender muy bien su posición y estamos muy contentos de, hacer, de celebración. Hemos podido escuchar unos, unos argumentos muy pobres por parte del PP. De hecho, eh, los, la argumentación era antiquísima, con nociones de de un conserva un conservadurismo bastante duro y aplastante hoy estamos hablando del cannabis estamos hablando del cannabis de la marihuana de hachís eso es de lo que estamos hablando eso es de lo que estamos hablando de esas drogas señor nadal drogas no minimice el problema no haga apología de las drogas señor nadal las drogas son drogas las drogas son drogas y ese es el problema tengan un poco de sentido común, no hablen de memoria, no digan cosas que no son verdad y estoy seguro que no van a reflexionar, pero reflexionen de vez en cuando y por lo tanto aprueben esto, que no pasa nada y es por el bien de la salud pública y de los ciudadanos. La preposición de ley de tramitación urgencia sobre la necesidad de regular el consumo del cannabis en el territorio valenciano desde planteamientos científicos ha estado aprobada por 62 votos favorables, 29 en contra, 0 abstenciones. Las iniciativas de Mingú de la sociedad civil, y esta vez que, por primera vez, lo que se hemos dado, pero algún diputado de Mingú a la Casa de Valencia, del sector canal del país Valencià, que por una vez, pues, les nostres demandes pues aparezcan también pues, en, en, la, en, en el yoga donde representa la soberanía popular de Valencia. Hay que destacar el trabajo de incidencia política realizado durante meses por las asociaciones reunidas en el Fórum Cannabic Valencia, representado por el estudio jurídico Brodsambert, quien ha asesorado y llevado las propuestas de la sociedad civil a los partidos políticos. Un trabajo como el que se realiza desde el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, que ha pedido formalmente a todos los partidos con representación parlamentaria en Madrid la apertura de una ponencia para la regulación integral del cannabis. Han sido diez los partidos políticos que han recibido dicha propuesta y los mismos, absolutamente todos, han, se han mostrado interesados y han mostrado y se han mostrado receptivos para, para dialogar ¿no? y para abrir la, eh, esa, esa ponencia y que se discuta en el, en el Parlamento la posible regulación o la inminente regulación a nuestro modo de ver integral de todo lo que tenga que ver con el cannabis. Ahora la pelota está en las manos del nuevo gobierno de España. Estaremos atentos a su jugada. En nuestra página web podréis ver las entrevistas completas de este programa. No os perdáis el próximo Marihuana Nao, la semana que viene, que nos iremos a América. Y como siempre, sed felices y hasta pronto.